La Casa de la Cultura desde hace cinco años eh, a través de la Cinemateca Nacional eh, se planteó este, este reto de, de hacer un festival que muestre lo mejor del cine latinoamericano que se hace en la actualidad y desde hace cinco años eh, hace este festival, ¿sí? lo, lo consiguieron eh, y de a partir de ahí ha crecido muchísimo ¿no? y se ha consolidado con esa idea, con ese concepto de ser la primera y única vitrina del cine latinoamericano en el país. Empieza el 5 de junio y termina el 10 de junio. La inauguración va a ser en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y la clausura va a ser en el Teatro Capitol. El tema de las entradas, eh, la mayoría de sedes son, son gratuitas y Flaxo Cine eh, cobra y 8,5 y cobra. Como en todo festival, eh, eh, obviamente no se trata solamente de mostrar películas, sino de generar un espacio en donde se pueda dialogar con gente de otras partes que hace cine, para que tanto los cinéfilos como los directores y productores locales eh, tengan la posibilidad de conversar, dialogar, hacer contactos, eh, aprender más o, o, o enseñar más también. Y en ese sentido, todos los años se invita a, a gente relacionada al cine, relacionada a las películas que traemos y este año no es la excepción. Eh, traemos gente de, de Colombia, de, de Cuba, de Chile, de Uruguay, directores, productores, eh, y uno de los invitados más, más, digamos, más destacados es Andrew Hevia, que es el productor de Moonlight, que fue la película que ganó el Oscar a Mejor Película el año pasado, 2017, y que también es coproductor de la película ecuatoriana Cenizas, que se estrena en nuestro festival. Hay dos películas, dos largometrajes en la, en la comp eh, competencia oficial de mejor película latinoamericana, Cenizas, de Juan Sebastián Jácome, y Agujero Negro, de Diego Araujo. Eh, son dos películas que se están estrenando nacionalmente aquí, dos películas muy buenas que han tenido un recorrido en el exterior, que han ganado premios, que han, se han estrenado mundialmente en festivales importantes. Y aparte tenemos 25 cortometrajes ecuatorianos que se van a mostrar. Sobre todo invitar a la gente que, que, que quiere ver cine. Eh, que aproveche esta gran oportunidad de, de venir a la Casa de la Cultura eh, y a las otras sedes a ver el mejor cine latinoamericano. Estrenamos el, el, el festival con, abrimos el festival con La Cordillera, que es una película muy grande, muy, de muy buena factura, muy entretenida, con mucho suspenso y sobre todo en la que actúa Ricardo Darín, que es el gran, gran eh, actor argentino. Sin duda es, es un gran referente del cine argentino ahorita, es, es, es una figura muy conocida, es un gran actor eh, que tiene una carrera amplia eh, y que con esta película, La Cordillera con la que estrenamos el festival, se, se demuestra su, su, su calidad ¿no? y su potencia como actor y sin duda ¿no? es de los actores más, más conocidos y reconocidos latinoamericanos a nivel mundial. Y en donde también actúa un gran actor ecuatoriano que es Alfredo Espinosa, eh, y como esta tenemos un montón de, de, de sorpresas, un montón de películas de increíble nivel, eh, muy diversas. Eh, y creo que estamos eh, totalmente deseosos de que la gente venga y llene las salas de cine del 5 de junio al 10 de junio en Flaxo Cine, en Cumandá, en 8 y medio, en la sala Alfredo Pareja y Escanseco. Eh, y para cerrar en el Capitol, ¿no? ay ah, en el Teatro Universitario. Va a ser una semana de muchísimo cine. Y, y qué mejor que la gente venga y disfrute.